No, ese enfermó en la cárcel. ¿De qué se fue? No sé, yo voy a buscar los otros análisis. Él estaba bien. Él, yo le hice unos análisis salió con la azúcar muy alta. Y le llevé los resultados allá para que me lo sacaran y me lo medicaran. Y ellos no pusieron asunto. Y nunca lo sacaron de la... De la cárcel esa, no quisieron detenerlo, no quisieron mandar aquí al hospital ni nada. Y yo ayer, yo estaba haciendo la diligencia, le di a ellos que me lo tenían que sacar y ellos dijeron que ellos se encargaban de eso, pero ellos no, ellos no hicieron nada por él. Cómo, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo se Sí, por la negligencia, porque yo le llevé los análisis y él dijo que, que yo no era médico para decirle qué hacer, porque yo le dije al, al subdirector, me parece que era, que él tenía la azúcar en 400 y pico, y le enseñé el valor, que es normal, y, y le dije que él necesitaba que lo sacaran de ahí para que lo medicaran en el hospital, porque allá no hay médico. Allá hay un médico, pero es un médico para una emergencia de un caso. ¿Cuántos días tenía él así? Él, él, él no estaba mal, él comía mucho, que pues yo iba... ...donde él, él estaba bien, él estaba bien... ...en lo que se estaba rebajando, parece que fue el azúcar que lo mató... ...él se estaba adelgazando rápido, Freddy Reynoso. Freddy Reynoso... ¿Cómo? Freddy Reynoso... ¿Dónde vivía? Él vivía aquí, en la hermana Mirabal, para allá ¿Por arriba... ¿Por qué estaba preso? La mujer de él lo, lo metió preso por, por violencia, según ella... Y, ...y por la mantención de sus hijos... ¿Qué tiempo tenía eh, le cantaron tres meses preventivo y volvieron y lo subieron y le cantaron tres meses más. Y tenía 15 días que lo habían subido. ¿Qué edad tenía él? 38 años. ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba construcción, pero ellos no le pusieron asunto porque yo le llevé los análisis ayer y me, y me quedé ahí un rato a ver si ellos me iban a dar información de eso. Y le dije que él estaba vomitando la sangre y... Ellos no me pusieron caso, me dijeron que no, que era, que era alteraciones, que él no estaba tan malo, que fue que había vomitado un chingo. Yo le dije, pero ellos no me van a alterar tanto, que yo busqué una persona para que me llamaran y me estuvieran al tanto de él. Y me llamaron, me dijeron que él estaba en esa situación.